Nuestra flota está posicionada, mi Lord. El enemigo no tiene defensas y no ofrecerá resistencia. Comience el ataque, comandante. Borre esta basura de la faz de la galaxia.